El cultivo del interior para consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico, un método indispensable para el cultivador urbaneta. Pero el alto coste de la energía eléctrica y un aumento de la conciencia ecológica han motivado una enorme evolución en las técnicas de optimización en los cultivos interior y en el coste energético de los mismos. Más producción, más seguridad, más control, menos consumo. Soy Miguel Jimeno y hoy voy a presentaros una nueva sección en la que pondremos a prueba las tecnologías más innovadoras en lo que al cultivo de Cannabis Indoor se refiere. Las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. Tu cultivo a prueba con... Para que nuestra campeona rinda al máximo nivel, nada como mantener la máquina bien engrasada y con una dieta rica en macro y micronutrientes que solo la experiencia de Canabum y su línea full cream puede ofrecernos. Para nutrir a nuestras plantas, seguiremos la tabla de riego más completa y avanzada de la línea full cream de Canaboom. La línea full cream contiene en sus envases Toda la experiencia de Canaboom, con más de 20 años dedicado a la fabricación, investigación y comercialización de productos para cultivo y jardinería. Fertilizantes, enraizadores, potenciadores, estimuladores, vitaminas. Un completo catálogo totalmente a disposición del cuidado de nuestras plantas. Con la tabla mágica de la línea Full Cream de Canaboom, aumenta el rendimiento de tu cultivo a nivel máximo. próximo programa os contaremos con todos los detalles, los primeros pasos de la bestia que tenemos entre las manos. Nos vemos en Test and Grow, el reto Gramovatio.